Bien, se va a publicar en el curso para, para consultas, ¿sí? Bien, en este momento comienzo a grabar y lo que les eh, quiero pedir es una retroalimentación siempre, voy a compartir toda mi pantalla, ¿sí? Ah, voy, estoy compartiendo mi pantalla ahora, sí, por ahí, sí, por favor, me pueden dar una retroalimentación, que pueden que pueden ver. Sí, se ve el sí. Ah, gracias, no. profesor. Bien, entonces, este, esta actividad que corresponde a la actividad A8 es la actividad que se vence el día de hoy. Entonces, este, eh, esta actividad que vence hoy tiene la particularidad de que vamos a tener que trabajar con equipos de trabajo. Solamente eh, cada eh, participante del grupo va a poder entrar y este, va a poder, en este caso, eh, enviar la invitación a todos aquellos participantes que aparezcan en su lista. Quiero comentarles que no siempre van a recibir eh, esta invitación, y que no siempre la invitación que ustedes envían va a ser aceptada por el compañero. De repente están, está, hay algunos que están eh, en marcha con el curso, hay otros que de repente están eh, un poco atrás con, con nosotros y hay otros que están en paralelo, digamos. Eh, eh, estamos en esta situación porque todos estamos con mucho trabajo y bueno, la filosofía del curso es que avanzamos como podemos, ¿verdad? Entonces, eh, la, lo ideal sería que se puedan, que acepten por lo menos una de las invitaciones de sus compañeros para poder matricularse y que por lo menos entreguen una de las tareas, no importa si, eh, qué sé yo, que completen el cuestionario, si está bien, si no está mal. La idea es un poco que después el otro profesor pueda entrar, pueda ver que vos rendiste eso, que pueda hacer, por ejemplo, una calificación manual, que pueda, por ejemplo, descargar el, la planilla del examen, entonces, eh, eso es un poco el, el, el objetivo, ¿verdad?, de que pueda en, en, eh, enviar a borrador, por ejemplo, una entrega, ¿sí?, eh, y eh, tratar de simular al máximo el, lo que sería un, un aula real, ¿verdad?, si por ahí se da el caso de que ustedes eh, no hayan recibido ninguna invitación eh, o que ninguno haya se haya automatriculado en el curso, no hay ningún inconveniente con eso, ya tuve casos en, con, con grupos anteriores y eh, quiero comentarles que eso no en ningún momento le va a perjudicar, digamos, en, en cuanto a la, a la asignación de, la, de los puntajes para esta actividad en particular. Simplemente me tienen que comentar justamente por eso, eh, teniendo en cuenta ya eso, eh, acá hay algunas preguntitas que yo les pido a ustedes puedan responder eh, y eh, de acuerdo a la respuesta que, está, que yo reciba acá, entonces... En, en un documento en Word o pueden escribir también, algunos me, me lo escribieron directamente en, en, en la entrega. Entonces yo voy a tener en cuenta eso para, para poder asignar las la calificaciones. ¿sí? Eh, recuerden que esta entrega eh, termina hoy y esperamos que eh, si por ahí recibieron alguna invitación de algún compañero, entonces que, que puedan aceptar y que puedan matricularse al, al curso del compañero. Justamente para que después eh, pueda descargar, por ejemplo, la, la lista de, de estudiantes y el nombre de ustedes aparezca en, en esa lista. Eso es con respecto a la actividad que vence hoy. Y las actividades que vencen, en este caso, que tienen fecha de vencimiento el día domingo, son estas cuatro actividades que los vamos a plantear ahora. Lo primero que nos pide, vamos a mirar un poco la actividad A9 tenemos acá dentro de nuestro curso y la actividad a 9 nos pide varias cosas realmente primero nos pide trabajar con escalas y por otro lado nos pide trabajar con foros un poco la introducción las instrucciones que vamos a que vamos a mirar ahora para ver un poco cómo podemos eh, plantear esta tarea bien lo primero que nos pide es crear una escala cualitativa. Recordemos que nosotros podemos trabajar eh, con calificaciones cualitativas y con cual, eh, eh, calificaciones cuantitativas. Para las cuantitativas tenemos la utilización de escalas y uno puede definir esta escala de acuerdo a, a cómo quiere. De repente uno puede poner un me gusta, no me gusta, por ejemplo. Eh, o, o excelente, aprobado, eh, a revisar, por ejemplo, son escalas que se suelen utilizar. Esta es la escala que yo utilizo eh, en este caso, en el curso, que es la de insuficiente, suficiente, bien notable y sobresaliente. Entonces, lo que nos pide en este caso es crear una escala. ¿Dónde nosotros creamos nuestra escala? Bueno, nosotros, ahora me voy a mi, a mi curso de prueba, nosotros creamos nuestra escala... Dentro de lo que sería el, el, la configuración de las calificaciones de nuestro curso. Acá adentro creamos la, la escala. Fíjense que predeterminado nos va a mostrar la configuración de nuestras calificaciones acá. Pero a partir de este punto nosotros tenemos que irnos a esta escala y vamos hasta vista de escalas. Entonces vamos a crear una escala ahora. Nosotros vamos a crear. Existen escalas que ya vienen predefinidas dentro de la plataforma, pero en este caso nosotros vamos a crear nuestra escala. Entonces, para ello nos vamos acá abajito. Fíjense que acá abajito hay una opción que se llama agregar una escala y ahí es donde tenemos que poner el nombre de nuestra escala. Acá estos, eh, estos iconos en rojo lo que nos indican es que son campos que sí o sí necesitamos nosotros este completar, entonces le voy a llamar escala educa 3.8. Y como voy a trabajar acá eh, eh, en este caso con un foro, entonces inclusive le puedo llamar, le puedo poner el nombre foro ¿okay? que voy a usar esto en el foro. Y acá, fíjense que la escala, todo lo que nosotros vamos a poner dentro de esta escala tiene que ir separado entre comas. Entonces, esto es una condición que tenemos que tener en cuenta. Yo ya les puse justamente acá, separado entre comas. Entonces, lo único que vamos a hacer es, vamos a copiar, voy a copiar esto acá, y acá en este punto es donde nosotros definimos la escala. Entonces, suficiente, suficiente, bien notable y sobresaliente. Esta descripción es opcional. Escala a ser utilizada en el foro. Una vez que yo tenga esto, yo guardo esta escala y yo ya lo tengo listo para poder usarlo más adelante. Fíjense que acá está el nombre de la escala que acabamos de crear. Eh, tiene que estar, a ver, acá está. Esta es la escala que acabamos de crear. Escala Educa 3.8. ¿Se acuerdan que le puse foro? Y acá me indica que esta escala todavía no está usada. Una vez que yo le asigne esta escala, ya sea a, a, a una tarea o a un foro o a cualquier actividad que se pueda calificar, entonces acá me va a aparecer sí. Y acá, en este caso, uno puede en todo momento o eliminar esta escala o editar los ajustes de esta escala. Bien, ahora yo ya tengo el primer punto que me pide acá en la tarea. Ya tengo mi escala. Ahora, lo segundo que tengo que hacer es tengo que crear un foro para las presentaciones del curso y una vez que yo cree ese foro entonces tengo que asignarle para la calificación del foro esta escala que acabamos de crear eso es lo que tenemos que hacer ahora entonces tenemos que crear un foro para que nuestros alumnos se puedan presentar este foro es muy importante que esté siempre en un curso 100% virtual el de presentación porque es el foro con el cual nosotros nos presentamos y con el cual también nuestros alumnos se presentan con nosotros y es nuestra primera interacción dentro de este ecosistema, ¿verdad? Que es el, nuestro, nuestro curso virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a, me voy a mi curso de pruebas otra vez y voy a crear mi foro. Para este ejemplo en particular, voy a tomar el foro que yo ya tengo. Eh, definido acá, ¿sí? eh, solamente a modo, de, a modo de ganar un poco de tiempo, acá está, foro para las presentaciones, y voy a copiar el contenido que tengo acá. ¿sí? Entonces, por un lado eso. Ya tengo activada la edición de mi curso, y ahora voy a agregar un foro. Me voy a añadir una actividad, un recurso, y tengo que buscar eh, la actividad de tipo foro, y acá le indico que voy a agregar esta actividad. Como les dije, simplemente voy a usar acá eh, a modo para ganar un poquitito de tiempo. Tengo que poner, el en este caso, el nombre del foro. Le voy a llamar foro para las presentaciones. Y bueno, un poco la descripción que ustedes ya conocen, ¿sí? Esta fue la primera actividad con la cual nosotros eh, trabajamos este, este curso ¿sí? entonces yo pongo esto, bienvenido voy a copiar esto tal cual solamente para ganar un poquitito de tiempo, hasta ahí copio esto ¿sí? la descripción Aquí está el apoyo el objetivo inclusive pongo acá una pequeña bienvenida eh, tamaño le, le, siempre uso un tamaño un poco más grande acá poco para, o si no puedo definir acá, por ejemplo, como un encabezado. Fíjense que me sale bien grande esto acá, y acá ustedes saben que podemos cambiar estos colores, licenciado. Sí. Sí, una, profe, te escucho. una preguntita, sí profesor, a mí, a mí por ejemplo, esa, esa. En mi computadora no me aparece todo eso que a usted le aparece. ¿Por qué será? Porque ¿Por qué tengo otro programa o algo así? Porque eso no me aparece. Ah, sí, profesor, entiendo. E y ya me preguntaron también por eso otros participantes. Eso, profe, ocurre porque usted está utilizando eh, una, un editor. Fíjense que este editor que yo estoy trabajando, con el cual yo estoy trabajando ahora, se llama TimeMC, se llama. Y el editor... Ah. Que vos estás utilizando, profe, se llama Ato, se llama. Entonces me voy, esto ya tengo acá, esto parte ya no necesito, por eso ya me voy hasta el curso, y dentro del curso eh, eh, hay una hay un videito que acá está, video cambiar preferencias del editor de Educa. Ah, en este video están los pasos, y eso, así para mostrarte rápido, es acá en preferencias, donde está nuestro perfil y acá está configuración del editor cuando vos te vas ahí posiblemente estoy casi seguro de que el, el tuyo va a estar acá donde dice editor html ato y lo que tenés que hacer profe es cambiarle por este time MC html con eso ya vas a obtener digamos la misma vista que estoy eh, o sea, el editor con el cual yo trabajo profe es, ahí voy es. a tener un, un editor más chuchi profe gracias sí. Así es, bro, así mismo. Bien, entonces, este después el texto ya lo tengo. Ustedes ya conocen este texto. El foro va a ser de uso general. La disponibilidad, acá podemos nosotros definir la fecha de inicio y la fecha de finalización. Eso creo que no nos indica acá, nos no indica entonces uno puede definir que esto esté desde el 7 hasta el 14, por ejemplo, de agosto y eh, uno indica hasta qué horario, ¿sí? Yo suelo usar 23.30 para darle a usted el mayor tiempo, pero eh, esto eh, ya de, queda a criterio de cada docente. Hay algunos, por ejemplo, que tienen clases, que sé yo, hasta las 14.30, por dar una idea, desde las 13 hasta las 14.30. Entonces, eh, pone hasta la fecha límite donde termina su clase, por ejemplo. Queda a criterio de cada docente. recuento de palabras... Eh, no pasa nada, acá suelo adjunto de palabras, dejo en uno, mostrar número de palabras, esto es para que de repente uno pueda indicar que el alumno escribió, qué sé yo, 150 palabras, pero son informaciones chiquititas que aparecen, suscripción y, y seguimiento, acá yo suelo poner suscripción forzosa para que todos mis alumnos estén en este caso suscritos al foro, porque es una actividad muy importante dentro del curso que corresponde justamente a una actividad de presentación. Y acá en calificaciones está lo que nosotros necesitamos. Por el momento me indica que acá no hay calificaciones, pero acá en la tarea me indica que yo tengo que asignarle en este caso eh, la escala que yo definí en el punto 1, en este caso la escala cualitativa del curso. Entonces le indico si sí voy a tener este, eh, calificaciones acá y en lugar de puntuación yo voy a utilizar una escala. Acá es donde defino mi escala. Y ahora esta escala de eficiente regular excelente es una de las escalas que viene predeterminado ya dentro de la plataforma. Pero yo no quiero usar esta escala. Yo quiero usar la escala que yo mismo cree. Y esa es la escala EDUCA 3.8 Foro. Y en ese caso, este yo esto... Ya lo tengo listo, simplemente le doy en guardar cambios y en regresar al curso. Una vez que guarde esto, ya lo tengo listo. Fíjense que acá está mi foro, acá está mi foro para poder trabajar esto acá. Y una vez que mis alumnos añadan un nuevo tema de discusión, entonces eso me va a aparecer para que yo pueda... En este caso, después eh, asignarle una calificación. A modo de ejemplo, nada más. Fíjense que esta es la escala acá. Yo suelo mirar las presentaciones de los profes, sí. Y después, acá abajito, a mí, de, abajo de la entrada de la profesora, en este caso, yo tengo la opción para calificar con esa escala. Entonces, es así como eh, Preparamos, en este caso, una escala, eh, un, una actividad de tipo foro y asignamos eh, una calificación cualitativa utilizando una escala. Licenciado, ¿Eso Sí, profe. Es lo que no, yo no entiendo. ¿Una presentación? ¿Por qué yo tendría que calificar una presentación, profe? ¿Una presentación al curso? De este curso? Sí, sí. Eh, en, en este caso... Eh, yo, yo suelo yo suelo calificar profe esta entre esta actividad porque este es una actividad con la cual todos arrancamos y aparte de eso si yo no pido por ejemplo que eh, me o sea, si, si yo les pido eh, que, que suban por ejemplo su imagen en, en, el, en, en el perfil de usuario eh, no todos hacen eso entonces, eh, como es un mundo virtual, acá estamos hablando de un mundo 100% virtual, es muy importante que siempre todos los todos los usuarios tengan ahí su, su imagen de perfil para que nos podamos conocer en, en, este, en este ambiente virtual. Pero eso siempre va a quedar a criterio de cada docente profesor. Ok. Utilizando entonces el término de la plataforma para que sea forzosa. Los... Sí. Así es para que sea forzosa en, el, en la configuración. Bien, entonces, estoy hasta acá, hasta el 2 estamos. Ahora, nos pide crear dos grupos. Al primer grupo le llamo el grupo A y al segundo le llamo el grupo B, ¿sí? Y dentro de este grupo voy a ir cargando eh, a mis alumnos en este caso, ¿sí? Entonces, eh, esto es un ejemplo básico porque normalmente hay grupos A, B, C, eh, hay, algunos que hay algunos grupos que llevan el nombre de los docentes, hay algunos grupos, por ejemplo, que llevan nombres en guaraní, por ejemplo, que, eh, que ya hay cursos donde ya participé también así. Y luego nos pide que una vez que tengamos creado esos grupos, entonces nosotros eh, crear otra vez otro foro y asignar... Eh, que este foro solamente sea visible por eh, un grupo de participantes, o por el grupo A o por el grupo B, y eh, que los participantes que están en el otro grupo, en este caso, no puedan tener acceso a la misma. Esto es útil cuando estamos trabajando con, de, eh, con un grupo de instructores, por ejemplo, y hay ciertos grupos de instructores que solamente quieren eh, recibir, por ejemplo, las dudas de, de solamente eh, los alumnos que están asignados a él. Entonces, eh, eh, para ese tipo de casos es útil. También es útil, por ejemplo, si yo quiero que una actividad que un cuestionario, por ejemplo, esté este, este, <risas> visible ¿sí? eh, para cierto grupo nada más. O también es útil si yo quiero que una, un archivo, por ejemplo, esté visible para un cierto grupo, pero no esté visible para otros grupos. Bien, entonces... ¿Cómo creamos los grupos? Los grupos nosotros los creamos acá dentro de, eh, del curso. Para crear grupos, nos vamos hasta este icono que ustedes pueden observar acá, este icono que es el icono de administración. Nos vamos en Ver Más. Y a partir de acá, nosotros vemos la pestaña de usuario. Y dentro de esta pestaña de usuario está la opción de grupos, entonces lo que yo tengo que hacer, en este caso voy a eliminar primero estos grupos acá, porque ya tengo grupos creados, elimino este y luego voy a eliminar el otro Epa. no pasa nada, voy a volver a mi curso Vuelvo otra vez. Ver más. Esto ocurre de repente cuando uno pierde momentáneamente su conexión, por ejemplo. Entonces, vuelvo otra vez a grupos. Y voy a eliminar esto acá. Voy a eliminar este grupo seleccionado. Sí. Y ahí, bien. Entonces, ¿qué me pide? La tarea me pide crear dos grupos. Yo le voy a llamar grupo A. y así le voy a llamar esta parte de clave de matriculación eh, es algo muy interesante que uno lo puede definir eh, y eh, el profesor Alcide por ejemplo con su grupo de anatomía lo suele trabajar así ya sea con anatomía unos anatomiados ellos definen una clave de matriculación para el grupo y este cada instructor después se encarga de pasarle a su grupo de alumnos esa, esa clave de matriculación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? El alumno busca la, la asignatura, en este caso anatomía 1, por decir, eh, y se matricula con esa contraseña. pero Da la casualidad de que si nosotros definimos una clave de matriculación acá, se va a matricular dentro del curso, ¿sí? Pero también ya se va a matricular dentro de su grupo. Eso es lo que ganamos cuando definimos esta contraseña acá. Es un poco más complejo, ¿verdad? Porque eh, eh, uno tiene que identificarle a su grupo de alumnos y que solamente ellos se encarguen de... de de introducir esa contraseña entonces en el caso de ellos suele haber 18 grupos y por lo tanto suele haber 18 contraseñas pero se maneja súper bien eh, todos los alumnos entran eh, y se matriculan ya sea al curso y también ya se matriculan al grupo en este caso nosotros lo que vamos a hacer es como ya asumiendo que de que en este curso ya existen alumnos matriculados entonces vamos a definir nosotros los grupos y una vez definidos los grupos, nosotros en forma manual le vamos a agregar a nuestros estudiantes. Entonces voy a agregar acá grupo B y este, ahí, solamente información adicional. Una vez que tenga esto, guardo los cambios. Ahora, lo único que tengo son los grupos creados. Fíjense que acá me aparece un cero, eso me indica que este grupo no tiene participantes y me indica que este grupo tampoco tiene participantes. Una vez que yo le agregue miembros a este grupo, si yo le quiero agregar miembros al grupo A, tengo que seleccionar el grupo A y le indico, yo quiero agregar miembros a este grupo. Entonces, acá me aparece la lista de potenciales participantes a ese grupo. Acá tengo a... Al, al profesor Ángel ¿sí? le agrego y ya lo tengo en este grupo que en este caso es el grupo eh, A. Puedo por ejemplo añadirle al, al jefe al, al doctor Dami ahí ¿sí? Y este, en este caso fíjense que acá ya me aparece un 2, me indica que hay dos participantes regreso a los grupos yo y voy a ver que acá ya tengo dos participantes ahora si yo quiero agregar participantes al grupo B, selecciono el grupo B, le digo quiero agregar usuarios en el grupo B y le selecciono a mi participante y le voy agregando. Se trabaja un poquitito más así, se trabaja, eh, pero eh, se trabaja súper bien. Otra cosa que les quiero comentar es que acá en esta parte eh, solamente van a aparecer los alumnos que ya están matriculados dentro del curso si el alumno no está matriculado dentro del curso entonces acá en esta parte de miembros potenciales no me va a aparecer su nombre si yo quiero matricularle a un alumno dentro de un grupo entonces primero le tengo que matricular a ese alumno dentro de mi curso y una vez que esté matriculado dentro de mi curso ahí sí le puedo agregar al grupo eh, del curso sí entonces esa es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta acá si no tenemos alumnos matriculados qué hacemos nadie se matriculó todavía cómo entonces, armamos los grupos y se, se arman los grupos así como está grupo A grupo B y eh, se comenta profe en la en la entrega de la actividad que eh, no hubo que se envió la invitación pero que ninguno este Hace, eh, ninguno hasta el momento pudo aceptar esa invitación y que en este caso estás entregando la, la, eh, esta actividad en particular eh, sin que exista un alumno matriculado en, en el curso y con eso ya es suficiente, profe no te podemos, digamos, eh, penalizar por eso no, no, no, hay, no hay inconveniente con eso ya me pasó con otro participante en grupos anteriores y simplemente mencionan eso y con eso ya es suficiente Gracias. Ok. Bien, entonces ya tenemos el punto 3 acá, ya tenemos creado los, los grupos A y B. Ahora tenemos que crear dudas donde nosotros tenemos que indicarle que solamente ese foro va a estar disponible para el grupo A. Entonces, nos vamos nuevamente al, al curso de pruebas. Voy a añadir una actividad o un recurso. En este caso va a ser una actividad del tipo foro. Y yo siempre acá me valgo un poco del, de lo que ya tengo para, para ganar un poquitito de tiempo porque suelo, suelo usar directamente el, el texto que tengo acá dentro de este foro de dudas. Entonces voy a copiar esto acá. Simplemente acá copio el contenido para ganar un poco de tiempo. Este contenido va acá. Dejo foro, uso general, disponibilidad. Yo suelo dejar vacío, sí, pero uno puede definir ahí sin problemas eh, la fecha de inicio y finalización. Acá yo suelo dejar normalmente hasta dos archivos, mostrar el número de palabras, sí. En suscripción, fíjense que la forma de suscribirse, hay varias formas, está opcional, la de automática, donde todos están suscritos, pero que cualquiera se puede, digamos, eh, decir, yo no quiero más estar suscrito en este foro, entonces eh, suelo dejarlo en automática acá, si por ahí alguien no quiere estar suscrito a este foro. Eh, no suelo utilizar calificaciones acá porque son solamente dudas entonces le indico que no va a haber ninguna calificación y acá en las restricciones de acceso entonces es donde yo voy a añadir una restricción qué tipo de restricción voy a añadir voy a añadir una restricción de tipo grupo y qué le tengo que indicar en esta restricción que esta actividad va a estar disponible solamente a, para todos aquellos alumnos que corresponden al grupo A. Entonces, les indico que va a estar disponible para el grupo A. Con eso, yo ya estoy ya en condiciones de decir que este foro solamente lo van a poder, que en este foro solamente van a expresar sus dudas todos aquellos participantes que correspondan al grupo a, y eso es lo que me indica acá entonces acá ya tenemos ya el, la escala cualitativa que hicimos en el punto 1 la presentación en el foro ya creamos los grupos creamos la, el foro de preguntas y respuestas y le asignamos un grupo no sé si hay alguna consulta con respecto a lo que conversamos hasta acá si no la hay, entonces voy a pasar a la siguiente actividad, que sería la actividad A10. La actividad A10. Esta. Creación de un chat y un blog, en este caso. Ka lo que nos pide está el objetivo está las instrucciones acá lo que nos pide son tres cosas primero añadir al menos una entrada en el blog del curso de educa 3.8 y este eh, esta esta entrada tiene que estar relacionada directamente con la asignatura que cada uno desarrolla en, en, en, en la facultad y dicha entrada pide que tenga por lo menos una imagen para poder ilustrar el contenido y lo otro que pide es comentar al menos una entrada del blog de cualquiera de los compañeros entonces dentro Problema. sí yo ahí entendí mal yo creí que yo tenía que crear un blog para mi curso entonces yo, y creé un blog para mi curso agregué un bloque y se creó un blog y ahí yo puse mi mi publicación. Sin problema. Voy a... No, claro que no. Eso se va a visualizar desde un blog de, eh, del sitio. A nivel global, todos después van a poder visualizar eso, profe. Gracias. No hay problema con eso. Bien, entonces, acá este es el menú blog. Esto fue lo que agregaste, profe, ¿verdad? En tu curso. El menú blog. Acá uno puede ver todas las entradas de este curso, de este curso de Educa 3.8, puede ver sus entradas, si yo publiqué algo en este en esta en este blog, lo voy a ver acá y o añadir una entrada en el blog del curso. Entonces, si yo quiero ver las entradas de mis compañeros, voy a mirar un poco acá. Todavía no hay entradas. Entonces, voy a agregar yo una entrada eh, voy a añadir una entrada en el blog de este curso acá le voy a llamar Moodle. acá voy como pide una una imagen entonces voy a buscar eso en google voy a buscar una imagen de moodle voy a indicarle que quiero buscar una imagen ahí me trae un montón de imagen y le voy a indicar de que quiero que me liste las imágenes que yo pueda reutilizar, acuérdense que no todas las imágenes que están en la web lo podamos usar libremente, pero existen las imágenes que están ya con la etiqueta del tipo Creative Commons que yo lo puedo usar sin ningún problema, entonces esta imagen lo voy a guardar, imagen como Voy a poner esto en el escritorio. Moodle. Voy a llamar acá blog. Voy a guardar esto acá. Y voy hasta mi curso. Voy a añadir una imagen. Voy a seleccionar el archivo. Y voy hasta el escritorio. esta imagen posiblemente es muy grande voy a trabajar con un 440 por 226 una pequeña descripción acá inserto la imagen y bueno, y acá puedo indicarle que Y acá puedo seguir a modo de ejemplo nada más le pongo esto porque si no voy a me va a llevar mucho tiempo eh, y acá este uno puede indicar ciertas marcas es esto es más rápido y una vez que tenga esto listo eh, simplemente está asociado al blog del curso educa 3.8 le doy en guardar cambios entonces una vez que ustedes vean esto acá ya Pueden después realizar comentarios sobre la entrada eh, sobre mi entrada en el blog de, de este curso que en este caso es el, el blog de eh, del curso EDUCA3.8. Bien, hasta ahí eh, corresponde esta tarea. Ya agregué mi entrada. Después habría que comentar la entrada del compañero. Eso es lo que pide acá. Y en el punto 3, lo que nos pide es agregar un chat. Acá puse 14 de julio, había sido, ¿sí? Eh, y este... Defina un encuentro con los participantes del curso y comienza un debate en la sala de chat. Esto ya es opcional. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a crear un, una sala de chat que cumpla con esta con esta configuración, ¿sí? Entonces, me voy hasta el curso, voy a añadir un chat en este caso. Tengo que seleccionar la opción chat acá y acá voy a añadir esto que va a ser un chat para las consultas. Y acá como siempre me voy a valer de los ejemplos que ya tengo en el curso solamente para ganar un poquitito de tiempo. Entonces acá está chat para las consultas. Voy a copiar nada más el texto que tengo acá. Esto sería la descripción de lo que va dentro del chat que ustedes ya conocen las sesiones acá uno puede indicar próxima cita 7 de agosto acá este este 14 eh, se, se me pasó no tendría que ser digamos una fecha de que sea de agosto ya entonces este la próxima cita lo voy a poner en lugar de 7 voy a poner acá 14 y voy a indicar de que va a estar en agosto acá uno puede indicar las horas del chat y le puede indicar de que nunca borre los mensajes por ejemplo y si todos pueden ver las sesiones pasadas sí o no ajuste comunes al módulo nada y simplemente guardo los cambios y le puedo indicar que me muestre por ejemplo esto ya está creado en el curso y si uno quiere entrar dentro de la sala pues ingresa dentro de esta sala recordemos que para entrar dentro de una sala de chat, lo ideal siempre sería que lleguemos a un, a un acuerdo con nuestros alumnos para indicar de que yo voy a estar, qué sé yo, los miércoles disponible desde las 7 de la mañana hasta las 7 y media, eh, si es que necesitan entrar a consultar en el chat, por ejemplo. Entonces, el alumno, previa, o previo acuerdo con el docente, ingresan ambos en el horario y empieza la interacción. Puedo crear también o puedo eh, trabajar con un grupo de alumnos también dentro de un chat. Puedo tener, por ejemplo, un grupo de alumnos a quien yo le digo, bueno, tal día, tal hora, todo, vamos a, a entrar en el chat para poder eh, eh, responder a las, todas las consultas o a todas sus inquietudes. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando trabajamos con chat es que eh, cuando uno trabaja con chat tiene que, en lo posible, trabajar con un número reducido de alumnos sería imposible manejar un chat con un número de alumnos con 50 participantes por ejemplo porque muy rápido uno pierde digamos el, el hilo de la conversación acá porque si todos, todos empiezan a, a escribir acá eso se vuelve eh, muy complicado de manejar entonces lo, lo ideal sería que eh, quedemos que en, en común acuerdo con nuestros estudiantes y que el grupo que entra acá, por ejemplo, sea un grupo de 10, pero más de eso se vuelve ya difícil de, de manejar. Y una vez que tengamos hecho esto, entonces ya tendríamos listo acá eh, esta, esta tarea para entregar. Esta sería la tarea A, A10. No sé si hay alguna consulta. Sí, el tiempo del chat está definido cuando se inicia, pero uno no tiene idea si eso dura dos horas, una hora, si uno no puede entrar en punto, si uno puede entrar un poco más tarde, no hay un límite de 8 a 10 o de 8 a 9, algo así como para que uno pueda tener una idea, si pasó 8 y 10, ya no puedo entrar o puedo seguir entrando, ¿verdad? No, eso, eso, es, es, esa es información más bien para que salga acá en el, en, en los avisos nada más, en en el curso pero uno puede entrar en cualquier momento no necesariamente en el horario que lo definió acá en el curso uno puede poner esos anuncios que configuramos en el curso entonces ese tipo de ese tipo de información acá en aviso reciente entonces uno puede salir próxima cita del chat es tal fecha para eso no más sirve en este caso profe no, no, no se restringe digamos esa eh, es, eh, en el chat eso Po, po, te, podés eso solamente para que salga ahí en el en, como un anuncio mm, entiendo gracias. pero no, no, no, no permite restringir prof eso sí no, esta actividad en particular no gracias ok bien entonces ya tenemos la actividad a 10 vamos ahora para la actividad a 11 vamos a mirar un poco juntos los, realizar el seguimiento a nuestros alumnos este seguimiento eh, lo podemos ver desde diferentes perspectivas si ¿sí? eh, lo que normalmente hacemos es trabajar dentro del libro de calificaciones que sería eh, acá dentro de, de calificaciones propiamente dicho sí y acá eh, lo que uno obtiene al comienzo es el informe del calificador acá uno puede entrar y directamente indicar esta tarea obligatoria esta, esta, esta, eh, justamente es una tarea que está oculta eh, la otra también son tareas, y eh, estas son las voluntarias pero eh, uno puede en todo momento por ejemplo indicar ah, esta tarea, la A5 ya se hizo, entonces uno puede calificar directamente acá también esta tarea, ¿sí? sin sin ningún inconveniente. Pero acá hay eh, varias vistas que nosotros tenemos disponibles. Lo que nos está interesando en este momento sería, primero, eh, ver el, el, el, el informe de vista de calificación, donde acá podemos obtener ciertos tipos de informes uno puede pedir informes eh, por fechas, uno puede indicar fecha desde y fecha hasta eh, y conseguir esos informes, si uno quiere los informes de todos los ítems de calificación o si uno quiere, por ejemplo, el informe de una actividad en particular, entonces uno puede eh, observar esos informes acá. Eh, y también uno puede descargar esos informes en cuanto a, a en en, una, en un archivo tipo CSV en un archivo Excel o en una tabla de HTML o si lo quiere descargar en un documento en, en PDF por ejemplo entonces eh, uno puede obtener estos resultados acá también uno puede seleccionar un usuario en particular ¿sí? Y a partir de ese usuario, entonces, uno puede este o, co conseguir esos informes. Uno también puede conseguir un informe de resultados acá. El, el grupo eh, y después seleccionar un grupo en particular por ejemplo de ese grupo y pedir un informe por ejemplo de ese participante en, en, en particular ese tipo de informe también podemos obtener acá podemos obtener informes por vista simple de usuarios también eh, ya sea por grupos o por todos los participantes y este acá puede sele podemos seleccionar eh, la acti una actividad en particular, por ejemplo, esta de creación de cuestionario, y este puedo ver todos los participantes, y e inclusive uno puede también en todo momento eh, seleccionar a, a un usuario en, en particular, ¿sí?, y obtener en este caso los informes de ese usuario dentro de este curso en este caso y después está este, lo interesante de acá también es que uno a partir de este punto puede también descargar el todas las calificaciones de sus alumnos entonces uno puede eso descargar ya sea en en hoja de OpenOffice, en un Excel o en un archivo XML, en, en, en este caso. Entonces, uno define qué actividades quiere descargar, ¿sí? Porque acá hay algunos que son tareas obligatorias, hay otros que son opcionales. Y a partir de ahí, entonces, uno puede descargar, en este caso, todas las notas que estamos teniendo hasta el momento de nuestros alumnos. Todo es un archivo que está en Excel y es un archivo muy, muy útil eh, justamente en, en, en cualquier momento del año, pero cuando estamos terminando también es, es muy útil porque ahí ya tenemos todas las calificaciones por un lado y a partir de ahí podemos sacar gráficos. Sería un poco jugar con Excel, pero ya tenemos. Este, toda la información que necesitamos. Entonces, el seguimiento lo podemos hacer desde esta perspectiva y también lo podemos hacer desde esta perspectiva, desde los participantes, acá. Entonces, uno acá en participante puede filtrar por nombre, puede filtrar, por ejemplo, por apellido, podemos filtrar por todos los participantes, pero también nosotros podemos filtrar por roles por estudiante, por ejemplo, solamente nos va a filtrar todos nuestros estudiantes y si queremos también podemos filtrar por grupos también. Entonces, uno puede filtrar estudiantes por grupo. ¿Mm? Acá tengo 8 en este grupo, ¿sí? Y eh, uno empieza a, a visualizar cómo se está comportando, digamos, este grupo o podemos visualizar el grupo en, en su totalidad y el seguimiento lo hacemos desde acá. Entonces, uno puede indicar, por ejemplo, que este participante hace 16 días no está entrando, entonces uno hace el seguimiento desde acá y empieza a decir, ah, bueno, ¿qué, qué será que le está pasando? ¿Cómo puedo ayudarle le escribo un mensaje, le, le pregunto de repente perdió su contraseña o está con sobrecarga de trabajo o tiene algún problema familiar, algo por el estilo ¿sí? entonces uno normalmente el seguimiento lo hace desde acá desde este lugar eh, y a partir de ahí entonces se pone a, a disposición del alumno ¿sí? cuando estamos trabajando en un grupo 100% virtual en, en los posgrados por ejemplo que se trabaja muchísimo también uno empieza a mirar quiénes no están entrando, quiénes están entrando, y a partir de ahí le hace el seguimiento, le escribimos un mensaje, y nada. Eh, a partir de ahí tratamos de que todos estén participando en el curso. Otra de las opciones que tenemos acá es que podemos seleccionar todos los participantes, que son en este caso estudiantes, y acá abajo podemos realizar ciertas acciones, puedo mostrar los 36 acá, para que me, para que me permita seleccionar todos, tengo que marcar todos los participantes acá y a partir de acá entonces yo tengo ciertas acciones que puedo hacer. Yo puedo, por ejemplo, enviarle un mensaje a todos mis alumnos desde acá o puedo agregar una nota a todos mis alumnos o también algo muy útil que podemos conseguir acá es la lista de nuestros alumnos con sus correos eh, dentro del curso. Entonces yo puedo descargar también la lista de mis alumnos, ojo que acá me descarga solamente la lista, no me descargan las calificaciones, entonces yo puedo abrir esta, esta, este archivo, eh, sé que dirección académica suele pedir la lista de estudiantes que están matriculados en el curso y esta es la forma que se obtiene esto, entonces ¿qué es lo que tengo acá? filtro por estudiantes, selecciono a todos mis estudiantes y le digo que quiero descargar sus datos, entonces este archivito después ya lo tengo listo para presentar, ya sea en la secretaría de la cátedra o de repente a, a dirección académica. Y acá están todos los participantes, que en este caso son 36 participantes los que están en este curso. Y bueno, esta tarea pide eso, ¿verdad? De que se pueda hacer un seguimiento del, del participante en sí y que se pueda descargar este, las notas, ¿sí? si es que ya hay notas, y eh, que se pueda también descargar eh, quiénes son nuestros alumnos en este caso. Ahora, volviendo otra vez al punto en el cual eh, si uno no tiene, no tiene alumnos matriculados en sus cursos entonces simplemente tienen que mencionar eso, ¿verdad?, pueden descargar el, el archivo posiblemente va a estar vacío en todo caso o simplemente comentan de que eh, no hay alumnos matriculados y que por eso no, no están pudiendo en este caso entregar esa lista y no, no pasa nada sin, sin problemas vamos a tener en cuenta eso y este, se le asigna el, el, el puntaje que corresponda teniendo en cuenta eh, esa, esa explicación que ustedes nos dan, no se les va a descontar nada porque eh, nadie tiene la culpa de que no, no hayan acudido al llamado y nada, simplemente eh, con eso ya tenemos esta actividad A11 no sé si hay alguna pregunta con respecto a hasta acá bien, si no hay preguntas si no hay preguntas entonces avanzo a lo que sería la actividad a 12. La última actividad, que sería la de preparar una videoconferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Trabajar con el calendar y este, eh, definir, en este caso, una videoconferencia y este también eh, publicar eso dentro del curso. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es, Siempre tenemos que asegurarnos de que estamos en el lugar correcto. ¿Cuál sería el lugar correcto? Nuestro correo institucional. De que no exista otro correo de Gmail, en este caso abierto. Nuestro Gmail personal para definir esta reunión. Entonces, una vez que entremos dentro de nuestro correo de Gmail, nos vamos hasta nuestro calendar. Acá, dentro de las aplicaciones, nos vamos hasta calendar. Y dentro del calendar vamos a definir, en este caso, vamos a definir una reunión. Vamos a indicar, por ejemplo, que el próximo viernes 14 de agosto yo voy a crear un evento. Entonces, eh, videoconferencia con... Eh, antes educa 3.8. Defino esto para el 14 a partir de las 10 hasta las 12. Pero yo suelo trabajar a partir de las. A ver. A ver, a ver, a ver. Zona horaria. Cancelar. Voy a definir esto para las 10 y 30. ¿Sí? Y está todo bien acá. Acá puedo indicar si se va a repetir todo el día. Y acá es donde el, es el punto donde a mí me interesa, que sería la de añadir una videollamada con Google Meet. Tengo que añadir esta opción acá. Me indica que esto está para 250 participantes. Y acá le doy en guardar. En este momento ya tengo mi videoconferencia guardada. Y si yo me voy nuevamente hasta acá. Ya tengo, ya, eh, en este caso, agendado esta reunión. Y acá, fíjense que acá me da la opción para copiar la videoconferencia en sí. Esto es información útil para mí ahora. Entonces, lo voy a guardar acá. Copio esta dirección. Y ahora me voy, ¿dónde me voy? Ahora me voy hasta mi curso, ¿sí? Y voy a preparar esta videoconferencia. Hay dos formas la primera sería añadiendo una URL, en este caso, agrego una URL y pongo videoconferencia. Viernes 14 de agosto. Llego esta URL externa. ¿De dónde saqué esto? De acá, de acá yo saqué esta URL. ¿Sí? Y acá puedo indicar las reglas, ¿sí? acá puedo agregar todas las reglas de la reunión. En apariencia puedo indicar de que esto se abra en una ventana emergente, guardo los cambios y ya tengo mi URL que está apuntando en este caso a donde a una videoconferencia sí, fíjense que yo estoy con con mi cuenta de Paul en este caso y a mí me va a dar la opción de unirme a esta reunión, eso que indica que yo soy el anfitrión de esta reunión muy importante si ustedes definen una una videoconferencia con, con el correo institucional en este caso el correo arroba med .una pi y si están conectados con una eh, al, si están, al, y al momento en el cual quieren ingresar dentro de esta reunión, están con un correo personal, por ejemplo, miguelrecalda.gmail.com. Entonces, acá, en lugar de unirme ahora, le va a decir solicitar unirse. ¿Por qué? Porque él detecta el correo personal y no está detectando el correo institucional. Entonces, la recomendación muy importante, porque esto ya me preguntaron varias veces, es que tienen que cerrar todas las sesiones de sus correos personales y solamente entrar con el correo institucional el institucional tiene que estar activado fíjense que el institucional en mi caso acá está mi correo activado entonces por eso ya detecta que yo soy el anfitrón y no hay problema entonces eso es muy importante esa es la, la primera opción la segunda es la que yo suelo utilizar es cuando yo utilizo una etiqueta yo suelo utilizar una etiqueta que es la que ustedes ven acá dentro del curso Fíjense que acá dentro del curso y es por donde ustedes suelen entrar. Entonces yo defino una etiqueta. Espera un ratito. Acá arriba está eso. Esta es la otra opción que tenemos. Acá está. Videoconferencia. Está, eh, Voy a editar está acá. Editar ajuste. Esto es una etiqueta. Y acá entonces voy a copiar directamente el texto para ganar tiempo voy a... perdón ahí está estas son las reglas de la reunión copio me voy hasta acá estoy editando esta etiqueta Pego esta etiqueta acá acá voy a retocar esto acá ahí y va a ser para el 14 14 para el 14 de agosto y acá este enlace, fíjense que este enlace es mi enlace viejo acá, quito este de acá y le voy a poner este enlace que fue el que yo definí para esta reunión, defino este enlace y luego le agrego una URL acá para que pueda abrir en una nueva ventana le doy en insertar y ahí ya tengo listo. Lo que les quiero comentar es que este es un enlace permanente. Ustedes no necesitan definir una nueva, eh, un nuevo enlace para cada encuentro. Yo, este enlace que ustedes ven en el curso hace como cuatro meses con el cual estoy trabajando con él. Este enlace que está en el curso. Eh, es un enlace permanente. No hace falta que... Cada vez que van a definir en el curso, definan una, eh, un nuevo enlace para la reunión. Simplemente lo que yo suelo hacer en este caso es eh, ingreso acá. Este, este es el enlace ya a la reunión. Fíjense que ese es el enlace a la reunión. Lo que yo suelo hacer en este caso es eh, ingreso hasta acá. Suelo editar lo que dice acá videoconferencia en lugar de viernes 14, posiblemente voy a poner viernes 21 de agosto, pero este enlace ya se queda ahí y lo puedo usar cuantas veces quiera y lo puedo usar en otro curso sin ningún problema. Entonces es un poco eh, para, para tener en cuenta nada más. No sé si hay alguna consulta con respecto a lo que estamos conversando. Sí, me Sí, profe. ¿Hasta cuándo va a estar disponible esta plataforma? Bien, eh, yo suelo dar una semana más, suelo pedir una semana más para, para que se pueda, digamos, entregar todas las tareas. En, en, según nuestro calendario, el domingo cierran todas las actividades, pero yo suelo pedir una semana más y por lo menos para que pues, todas las actividades se puedan cerrar el próximo viernes, que sería el viernes 14 porque el 15 estaría eh, descargando todas las actividades y el 16 ya estaría sacándole a todo el grupo y vuelve a ingresar ya el, el siguiente grupo que sería el grupo 5. Es muy injusto el tiempo, profesor. <ríe> sí, pero, profe, es lo que a mí me dan. Yo, solo, sinceramente, yo me adapto a lo que ellos me piden nomás, profe. Es, yo sé que el, el, este curso que estamos desarrollando ahora es un curso que originalmente está pensado para seis semanas. Pero como estamos en una situación, digamos, eh, donde todos necesitamos acelerar lo máximo posible, me pidieron a mí reducir al máximo este curso. Por eso es que a, a, a muchos les cuesta. Se nota, profesor. Muy eh, comprimido. Sí, sí, sí. A mí, por ya. ejemplo, en este último punto, A12, eso de que hay que hacer en dos partes me confundo un poco. Uno puede crear todo pero ya tenés que poner acá y tenés que poner allá varios mecanismos de publicación, es un poco ya como que a uno ya le presiona emocionalmente saber que tiene tantas cosas que tiene que hacer. Sí, la verdad es que lo que tenemos que asegurar, es muy importante esto, que el, donde creamos nuestra, nuestra, nuestro enlace a la videoconferencia sea el correo institucional, en este caso el correo med.una.pi. ¿Por qué es importante eso? Porque esto, este, este enlace nos da para 250 participantes y nosotros sabemos la cantidad de alumnos que tenemos. Porque si nosotros usamos el Gmail personal, te da para 100 alumnos, pero solamente te da para 60 minutos. Nosotros estamos conversando hace más de una hora ahora y no hay inconveniente con, con esta cuenta. Nosotros podemos tener más una hora, dos horas, tres horas de conversación acá y no pasa nada no se nos va a cortar. Pero si tenemos con el Gmail, a una hora se nos corta. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que cuidar. Licenciado. Sí, sí profe. ¿Podría mostrar, por favor? Yo tengo problemas para agregar a los, a los invitados y ya bajé ese tema. Ya miré tus tu videos anteriores y no me aparece para agregar los invitados, porque eso es lo que podría mostrar, por favor, y cómo tiene que hacer eso. ¿Para la actividad? a ah, 8, profe. No, no, no, es eh, para más videoconferencia, a veces yo tengo 180 estudiantes y le quiero agregar todo ya de una vez como invitado y no me ah, puedo agregar. Ah, ya. Eso sería acá este conferencia a ver, editar, editar evento acá y acá este invitados añadir invitados acá y acá acá yo tendría que ir añadiendo de, de a uno en este caso o si tengo porque yo puedo tener una, una lista de correos acá por ejemplo eh, el punto recalde tengo una lista de correos acá entonces podría copiar esa esa lista de acá podría hacer un copy acá eh, Irme hasta acá y le doy en pegar ahí. Sí, ¿Sí? El, el de, de ahí de la plataforma, por ejemplo, de todos los participantes, ahí vas bajando en valores. Yo ya intenté así y no me, no me da, no sé por qué. En valores seguido de coma y así, hay que dice para bajar. Eh, eso sería en, en qué punto, profe. De, en, de, en, de, en, de, en, desde participantes, ahí desde la plataforma, por ejemplo. Ah, bueno. voy, voy a estar voy voy hasta profe. acá. Ahí. ahí. Ahí tengo que estar, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Y, ¿Y marco todos? Sí, acá yo suelo desplegar todas las opciones, mostrar los 39, acá. Sí. Y luego, acá en esta opción, acá en esta opción... Esta que está acá es la que me permite seleccionar a todos de una sola vez, porque si no tengo que hacer clic, clic, clic, clic, uno por uno. Exacto. Ya, bueno, ahora me voy hasta acá, me voy hasta acá abajito, y acá ya me dan esta opción de elegir qué acciones quiero hacer. Exacto, ahí en valores separados por comas. Acá, ese es, un, ese es un archivo que se llama, un archivo con una extensión CSV, ese, ese archivo se puede abrir después con un Excel. Yo suelo usar directamente el Microsoft Excel para descargar, pero se puede utilizar ese archivo también sin problema. Ah, ya, ya, ya, ya. Pero yo recomendaría siempre o usar el Excel si lo queremos, por ejemplo, después utilizar esa información eh, para sacar gráficos o podemos, en todo caso, también utilizar el, la opción de PDF, ¿sí? Y en este caso, eh, descargamos el, el, el archivo en, en PDF Ajá. No, no, hay, no hay inconveniente con, con eso, pero el, eh, para mí, sinceramente cuando yo trabajo con, con planillas eh, suelo usar más el, el Excel, si es que sería en este caso la lista de, de mis alumnos con sus notas por ejemplo, porque a partir de ahí uno puede digamos eh, eh, sacar ciertos porcentajes en, en gráficos pero si es la lista de alumnos para entregar a, a impreso por ejemplo a dirección académica fíjate que acá ya están las, las dos páginas bien separaditas con, con su dirección de correo electrónico que ya lo me, me da en, en pdf y es un es un archivo bastante lindo y eso puede agregar ya sí, el invitado ahí de una de una vez Acá vos me decís si vos puedes copiar este, este, este, ah, entiendo lo que vos me estás, ya, ya, ya, ya, en ese caso yo, mira, yo bajaría en este caso el Excel acá, el Excel, acá, bajaría el Excel, y este, me iría acá en el, donde están los participantes, y este usaría el ah, pero acá, acá me va a pedir que, que lo haga con con coma posiblemente. Esto es lo que usted quiere hacer, ¿verdad, profe? Sí mismo, profe, sí. Hacer ah, por categoría. Sí. sí, y ahí ya te da para enviar, fíjate. Invitar. Ah, ella pegó todo. Sí. Así es. Ahí, qué, qué interesante. Ah, sí. La verdad es que nunca lo vi de esa perspectiva, profe. Te agradezco mucho, porque si te fijas, ella le enviaste la invitación a toditos. Y en, sí, en este y en entonces... Ya te evita esa manera de estar aceptándole acá uno que perdemos 15 minutos de clase. <susurricante> Ahí está. Ya llegó la invitación, bro. Ahí está. No, próximo viernes, entonces, la, la, la broma. Pero ese, esta invitación está ya marcada y 10 antes después le va a hacer un... Z, z. Este le Sí, profe. Qué, qué interesante. Mira que para el próximo video tutorial ya voy a, a incluir esta idea. Sí, señor. Espectaculares. Con el, con el, si te fijaste, profe, con el con el, con la otra opción con el PDF no nos permite hacer esta selección porque nos no baja en, en las otras en las otras columnas en este caso. Pero con el Excel es bastante manejable esto porque simplemente nos permite seleccionar a todos de una sola vez acá copiamos esto acá y lo pegamos allá que realmente muy muy muy buena tu idea profe sinceramente y así creamos la videoconferencia entonces descargamos la lista de, de participantes con los correos copiamos los correos los pegamos ahí enviamos la invitación y ya ya nos libramos de eso excelente y yo habitualmente voy a uso esa nomás ya ir para con ese ya entramos Genial, genial, profe. Bien, entonces, Dale, dale. Estamos a las órdenes. Bien, este, no sé si hay alguna consulta. Bien, si no la hay, entonces voy a dejar de grabar. Eh, les agradezco mucho. Eh, un gusto compartir con ustedes estas tres semanas. Eh, la otra semana va a estar la, la semana de recuperación para los que eh, de repente le falta todavía algunas tareas o suelo pedir también normalmente eh, algunos ajustes, entonces vamos a tener esa semana de tiempo para poder estar eh, todos eh, una semana más. Y luego, bueno, cualquier consulta que tengan eh, de, después de las clases, de, después de terminar el curso, encantado les voy a estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en estas tres semanas. Muchas gracias, Linsdale a las órdenes